La novia de Sergio Denis, él necesita estar en paz. Verónica Monti contó que se comunicó con Federico Hoffman, hijo del cantante, pero no llegaron a un acuerdo para que pueda ir a visitarlo. Los detalles, en la nota. Verónica Monti volvió a hablar y aseguró que hasta el momento no puede ir a visitar a Sergio Denis, internado en Buenos Aires debido a aquella fuerte caída sufría en Tucumán el 11 de marzo. En el piso de intrusos, la mujer contó. En este último tiempo tengo que pasar por la puerta de la casa de Federico. Un día toqué la puerta y salió él. Cuando vio a mis chicos puso un freno. Él tiene una postura diferente a la mía y me dijo que no vaya a la clínica porque no lo iba a ver. Hablamos unos 15 minutos. No me pude quedar un buen rato para hablar bien del tema. Lo cierto es que Sergio no está bien, los partes hay que decodificarlos y que médicos me digan sin anestesia. Yo creo que no la está pasando bien y necesita estar en paz, agregó Conti.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 Agrego con ti.